I'm <laughs> sorry. como anillo al dedo. Ya, ya, ya. <risa> o sea, es como que... ¿No? Eh, sí que es verdad que pones el regulador cerrando en la parte de saxofón bajo, dices, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí, pero es como que el placer por el silencio... La, no, aquí es mucho más... Es como que no existe ese placer menos, por el silencio. Sí, sí. sí bueno, es. es así, ¿no? Es un poco... El... Eh, sí, pero también porque tu sonido va con el orafón y la orquesta es muy potente, ¿no? Claro. Es otro tipo de sonido. Claro, Entonces, exactamente. No hay tanto aliento. No hay tanto aliento, al exactamente. Como... la línea inferior es cuando no hay nada es que es solamente la, la, la, la base la nota que lo sí, que me interesa saber hasta dónde vamos a llegar claro cuál es la sonoridad que realmente te gusta más espectro natural o más mmm, distorsión eh, claro sabes lo que voy a poner aquí eh, como eh, armónico disonante o consonante para ¿vale? que tú puedas ir buscando las transiciones la consonancia y la disonancia sí. eso me interesa o sea necesitamos eh, especificarlo bien porque eh, como es tan es brutal, tan sí. grande o sea el, el campo de acción sí. eso es, eh, espectro natural sí. Sí. No puedo subir más y es más interesante. Lo que pasa que hay... Vale, esa, esa es la idea. Y, y cuan, cuan, cuanto más suba hacia arriba, sí. mayor es el espectro que tú abarcas, pero con el grave. Sí, y. y... Consonante, y viene una transición hacia disonante, y después vuelve otra vez al consonante. ¿Puedo jugar con eso? Sí, sí, sí. O sea, esa es la idea que está en la apertura. Vale, vamos sí. aquí a, a este. Perfecto. Vale. Porque este, esto. Micro, sí. Eh, un poco la. El ritual va a ser eh, uh -huh. tendré que utilizar dos pies como aquellos, uno uh -huh. uno para el bajo para dejarlo y uno donde esté apoyado el, el, el contrabajo. contrabajo. Entonces cojo el contrabajo y lo pongo encima del pie. O sea, es como que lo cojo de ahí, dejo uno, cojo el otro del pie uh -huh. y lo pongo en la pica. Vale. Y ya está. O sea, que lo ves rápido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ha sí, visto sí. que hay un retablado muy grande también. De la sí, pista? exactamente. Y aquí no me debería perder nada. Exactamente. O sea, yo creo que, que da tiempo. 30-40 segundos, yo creo que da tiempo. Sí, Sí. Va. Va. La única... Suenas tú como la Santísima Trinidad, porque suenas no solo tú, sino además suenas tú en los dos pianos. Sí, sí, sí, sí claro. O sea que estás triplicado. Con la con la idea del, del de que mi sonido va a estar. Eh... Eh, sí, sale proyectado tres veces. Ajá, o sea, o sea desde mi. Hay, hay micrófonos que toman mi sonido y que los llevan al piano. Que sí, y salen de los pianos y después se mezcla el piano, porque el piano hace la resonancia de lo que tocas tú. Entonces tenemos a ti en medio y los dos pianos, que es como un orafón también de tu resonancia, no uh -huh. más el sonido del de, de saxo. ¡Wow! O sea, es la o sea Santísima es, Trinidad, es, justamente, sí, es justamente o sea, tres... No padre! <risa> que estés aquí Vas a pasas una oportunidad en tres. <risa> Thank you. el tránsito. Elogio del tránsito de José María Sánchez Verdú por Andrés Gómez, saxofón bajo y contrabajo, eh, Joaquín Haas, Aurofón y la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con la dirección de Arturo Tamayo. Aplausos para el compositor en el escenario del Teatro Monumental de Madrid junto con el solista Andrés Gómez y también el maestro Tamayo y los profesores de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española tras la interpretación de este estreno, elogio del tránsito.